...en directo... ...desde Murcia... ...bueno... ...a ver si salvamos esto... ...estamos en directo en Murcia... En, el, ...en la puerta del Cine Rex... ...en la concentración sabemos el Cine Rex... En... Bueno, aquí. Hay el... Haciendo la fotografía. Para la prensa. Bueno, bastante gente, ¿eh? teniendo en cuenta que es agosto, teniendo en cuenta que ...que, bueno, que es muy difícil dar a conocer estas, estas realidades. Eh, en estos momentos sí que la gente se concentre. Se está intentando salvar el, el cine de manera que de alguna forma se convierta en un centro cultural, que esto no acabe convirtiéndose en, pues, en, en un negocio, ¿no? en cualquier clase de negocio. Es una manera de mantener el patrimonio cultural. Ahora vamos a conversar con personas y de, de diversos colectivos. Vamos a escucharla. en Y que es muy importante que ...pensemos que es un atropello que cierren esta sala... ...pues que empecemos a movernos, a hablar, a protestar... ...a decir que no queremos que se cierre este cine... ...que necesitamos que siga presente en nuestras vidas... ...que no queremos que se asocie solo la cultura con el consumo... ...y no nos gusta ir a los centros comerciales... ...y aparte que sabemos que hay personas que tenéis dificultad también de acceso... ...a, a esos cines, creo que es algo importante... ...el otro día vine aquí al cine, al Rex... Y había una señora mayor que se le caían las lágrimas y me decía no voy a poder venir al cine porque este es el único cine al que puedo venir. Era una señora muy mayor. Y, me decía, y yo le decía, ¿y qué podemos hacer? Y ella me decía, no podemos hacer nada. Yo digo, vamos a empezar, vamos a hacer algo. Porque cuando sentimos las personas que algo nos importa y nos entregamos a ello y defendemos ese derecho y pedimos que la administración también nos escuche y que veamos entre todos qué se puede hacer, pues tenemos fuerza. Y por eso hoy es, hemos empezado, es un camino que seguramente va a ser largo, tendremos que traer a todos los amigos ahora cuando vuelan, y a las amigas cuando vuelvan ahora de la playa y empezar. El otro día encarna aquí la artista, que es la que ha hecho el cartel, dijimos vamos a empezar a hacer algo y, y mirar, ¿no?, y estamos súper contentas, así que bienvenida, bienvenidos y ahora seguimos hablando. Sí. Encarna quiere hablar también. La situación como habéis sentido todas las personas que estáis hoy aquí era, ha sido de tristeza cuando hemos escuchado la noticia de, de que este cine se va a cerrar, es un cine que tiene más de 100 años y que está en el centro de la ciudad que permite, que forma parte de algo que hay que, hay que cuidar y proteger y es que haya una accesibilidad a espacios culturales eh, sin, sin que necesariamente haya, es que esto no, no, no, no vale. hay que levantar la boca. Que, vale, y que, que se acceda no necesariamente con una movilidad motorizada. En, los últimos, en las últimas décadas se ha promovido desde un lugar político y económico que se crearan centros de espacio de ocio donde hay cines en la periferia de la ciudad. No entramos ahí, todos los espacios están bien, siempre y cuando se cuidan y se protejan los espacios en el centro de una ciudad y que dan vida la ciudad, que generan espacios de encuentro, de cultura, de nutrición, de vida y que genera vida alrededor también. Eh, queremos, la, la, eh, surgió de manera espontánea convocarnos para encontrarnos, también para compartir esta tristeza que hemos sentido y que sienten mucha persona, muchas personas. Más allá de la diversidad que pueda haber entre la ciudadanía en relación a muchas otras cosas de la vida, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de Murcia sienten una pérdida que se cierre este, este espacio y debemos instar y apelar a las instituciones a la administración regional y local de, del área de cultura para que encuentre una manera que es, estamos convencidas de que existe no existe una manera existe más de una manera seguro para, para poder eh, cuidar proteger y, y ayudar a la sostenibilidad de este, de este centro porque si lo perdemos lo perdemos para siempre Nuevas claro. generaciones no van a tener este espacio aquí. Y dentro de un proyecto, desde un lugar político, si pensamos en una ciudad amable, entre muchas otras cosas que tendría que promoverse, una de ellas son espacios de ocio, de encuentro y de cultura accesibles dentro de la ciudad. Y esto hay que protegerlo. No puedo hablar más fuerte, lo siento. <risa> y entonces... Hay otra persona, eh, o, o más de una persona, que ha iniciado una una propuesta de, de recoger firmas sí, a través de la plataforma sí. hay un grupo de WhatsApp que es eh, Salvemos el Cine Rex que sí. me acaban de enseñar que yo desconocía sí, sí. Eh, la propuesta, bueno, este cartel o esta imagen se ha hecho desde Facebook utilizando ¿no? pues esa, esa vía de comunicación también eh, para convocarnos hoy la idea es seguir convocándonos es una, son unas fechas difíciles estamos en agosto en la ciudad y queremos seguir convocando, la semana que viene habrán más personas y la primera semana de septiembre habrán más personas. Esto es ahora cuando lo podemos hacer, no, no hay otro tiempo, es ahora. Y, y estoy segura que, que, que vamos a encontrar la manera, pero tenemos que estar. ¿no? Y, y ahora mismo, bueno, siento emoción que a pesar de la fecha que es, estemos aquí, ¿no? Eso claro. es algo muy valioso. venir aquí Claro. Sí. Sí. Sí. sí, sí, eso es lo que estábamos Yo diciendo. estaba delicada, yo tengo una esquina de pecho y me hago, tanto entonces vengo aquí, mm. que me pilla muy cerca, en la plata la florea sí. Hay que proteger este espacio entonces por es muchas chichera, razones y eso es no, una. Mm. No, no, y, no, no te vayas. Y, no, si, eh, no, si, si alete, no. a ver lo que no. sí, sí. De, de toda la vida. No, sí, sí. Bueno. Sí. Por 71 años a mí si conozco. No sé si quiere grabar a ella. Sí. Si quiere. Si quiere, si quiere. Sí. ¿Qué, qué, ¿Eso no? se va a grabar en la radio? Sí. Pues yo lo único que digo que yo estoy enferma, me dio una esquina de pecho y venía aquí y me pilla más cerca, porque yo me ahogo, me asfixio, ¿no? Y entonces de la plaza a la flor aquí venía muy bien. ...ahora ya si lo quita, ¿a dónde vamos?... ...por lo menos yo ya no podía ir a ningún sitio... ...por mi enfermedad... ...entonces, ¿qué quiere que le diga?... ...que por favor no lo cierre... ...y que hagan algo por nosotros... ...es lo que quiero decir... ...y ya está, otra cosa no puedo decir nada... Tomás está con esta Mateo... Tomás está con esta Mateo... ...que hagan algo por nosotros... ...que hagan algo... ...por estas señoras... ...por todo... ...muchas gracias... a hablar ahora Pepe y después... Venga Pepe, habla, intenta hablar un Mira, poco en alto. Eh, si yo solamente, de alguna forma, es, es un, un homenaje al cine, a mi familia, porque hemos estado vinculados al cine porque mi padre era trabajador de la empresa Iniesta, mi padre era el que hacía todos los carteles como rotulista, todas las semanas o cada quince días, o en este caso, concretamente, la violetera duró, duró meses en, en cartelera. Pero bueno, te conservamos muchos cientos, bueno cientos no, algunas decenas de carteles. Eh, para nosotros fue un mazazo, como les decía aquí a la compañera, cuando salió la noticia de que esto se cerraba. Eh, moralmente te afecta, porque desde niño ya estábamos por aquí, ya ves tú, digo desde niño, desde, mi, desde la edad que me contempla. Pues sí, desde niño estábamos aquí todos los días. Eh, mi padre venía, los, los, los carteles los hacía en casa, ¿no? pero aquí los colocábamos, pintaba las carteleras. Eh, cuando habían grandes estrenos, eh, por ejemplo, el último cumple, que fue un mucho aún más, más espectacular, eh, se llenó toda la fachada de recortables, eso lo hacíamos, en, bueno, lo hacía mi padre en casa, nosotros éramos niños y hablamos de los 61. Esta concretamente creo que es del 56. Bueno, Solamente eso, que me uno al dolor o al, al sentimiento de todos los murcianos, en que esta sala se conserve y de alguna manera sea un referente para el, para el pueblo murciano. Nada más que esto. Claro, gracias. José. Aquí reviviendo la historia que tiene este cine Rex en Murcia. Venga, a un tema? María José también quiere decir algo. Levanta la voz para que te escuchen. Gracias. ...vale... ...buenas tardes... ...lo único que quiero aportar... ...es hablar de la belleza... ...del paisaje cultural... ...de una ciudad... ...es el último bastión... ...que nos queda... ...todos los cines bellos... ...bellos y la belleza es muy importante... ...han desaparecido... ...este es nuestro cinema... ...paradiso... ...y tenemos que luchar desde todas las instancias políticas, sociales, ciudadanas, para conservarlo, porque merece la pena, porque entrar por esa puerta es entrar en un mundo de magia que no sientes cuando vas al Tader ni cuando vas a cualquier otro cine. No voy a compartir esto porque es importante las luchas sociales. No, no, no, es que el otro día nos presentamos aquí espontáneamente varias personas a preguntar y entonces salió una señorita de dentro, no sé si era de la cantina o de taquilla o lo que sea, y dijo que era falso, que todo era falso, que era un bulo, que era gente que era gente que eh, que quería meter eh, cizaña porque ella pertenecía al comité de empresa y que no se lo habían comunicado y a los primeros que se lo tienen que comunicar es a ellos. Y entonces yo no sé la desinformación por parte, si es interesada, no es interesada, se quería parar esto o lo que era, simplemente comunicaros eso. Dado si me había puesto en contacto con la empresa, la empresa es la que gestiona esta y los cines Centrofama, Tader y Mirtea. Yo no me he puesto en contacto con ella, pero sería interesante que alguien tomara contacto con la empresa y tuviéramos esa información desde, desde ahí. No sé si aquí alguien quiere ocuparse de esto, porque esto va a ser así: autoorganizarnos. La empresa es la que tiene varios cines sí. en Levante. Hay uno en Castellón y hay ah, uno esto en Castellón. No ah, eso hay no, no lo sabía yo. yo. Cuando busco la programación, porque vamos con bastón mi marido y yo, es al único cine que podemos ir, porque la escalera del centro es un castigo. La busco en la tablet, en la programación, veo que hay, yo creo que son cuatro cines O sea que sí que tiene que haber una empresa que lo son... no, no, hay un... no, hay un... de los Yaya Flautas está comentando que este cine es de los pocos que ya es... y José Enrique, su marido, pueden pueden asistir debido a que um, caminan con bastón y eh, el resto de cines pues no tiene la accesibilidad que tiene este cine Rex por si no se puede escuchar Oye, ¿y, y qué idea os parece? ¿Cómo nos podemos ah, perdón, vas a hablar tú ahora? ¿Un poquito solamente? Venga, vale, muy bien Habla fuerte, para que te, ¿Habla para que te escuchen para ellos, a... para... también muda. Sí, habla Hola para... a todos, quiero hablar de que a mí también me da mucha pena de que Murcia, tan querida, tan cuidadosa en los adornos, en todos los sitios, y que solo quede este cine donde personas con dificultad de movilidad, silla accesibles, de todo, no puedan ir a ningún cine. Nada más que al res, este edificio, es edificio de unión, une a toda la raza. Quiero decir que nadie tiene que decir lo que es para entrar. Y entramos a ese mundo de magia que anteriormente ha dicho mi compañera. Y que mmm, me da pena, muchísima pena, que todos los jóvenes también y personas que están jóvenes con accidentes, dicen yo no cojo el coche para irme a Altades teniendo una ciudad tan bonita como tengo en el res. Y que ahora también se nos quite de verdad. Esto clama al cielo. Y es una verdad que cae por su propio peso. Sí, sí, ya, ya. Angelita. palabras de Angelita aquí en la puerta del Cine Rex, en esta primera concentración para salvar el cine. ¿eh? Quieren cerrar el cine. ...y vete a saber en qué se puede convertir... ...está en un punto junto a la universidad... ...en el centro de Murcia... ...es un edificio histórico... ...es de los, según comenta aquí la gente... ...de los pocos cines accesibles que hay... ...en la ciudad y bueno... ...y es una primera concentración... ...una asamblea abierta... ...y la gente está participando. ¿Alguno me conoce, me oyes? ¿Me ¿Se te oye? ¿Me, solle. me solle. Eh, Desde hace unos días me he movido en patrimonio... Y a ver un poco cómo estaba el asunto. Según me informan de patrimonio, el problema está en que el edificio ya no es propiedad de la empresa, sino que es de una... Eh, por cuestiones de embargo, ha pasado a otra empresa que es la que lo alquila. Parece ser que eso es lo que me dicen de patrimonio. ¿Eh? Exacto. ¿Eh? Y el problema está en eso. Tenemos un problema que tenemos que movernos muy rápido. Lo he comentado con algún compañero... En las... Es que no tengo, no tengo más potencia, hija. Vamos a ver, hay un problema que tenemos que movernos muy rápido y dar mucho el follón por una cuestión de impas. No sé si os habéis dado cuenta, de que aunque tengamos consejeros y algún secretario general, el gobierno regional está paralizado porque no hay ni jefes de servicios nombrados ni directores generales. Y por lo visto, no hay intención de nombrarlos. Entre que se pongan a funcionar y pongan mano bueno, a los expedientes puede pasar un mes entonces hay que moverse muy rápido para gestionar esto y apretar donde haya que apretar claro. ¿Eh? en cuanto al cine res eh, se habla mucho de cine pero esto antes de cine fue una sala polivalente un teatro entre otras aquí actuó la margarita Sirgu, por ejemplo y entre otras también eh, aquí se montó un escándalo tremendo con la chelito ¿Eh? Eh, hay que dar el follón, ser cada vez más, movernos por las redes y poder paralizar esto porque eh, lo que dicen los amigos, aparte de la accesibilidad, es que es un símbolo para la cultura de Murcia y entonces hay que intentar paralizar. Muy bien. Bueno, yo me llamo Manuel y yo quería decir que si hay algo que tiene especial el cine, es que no importa la edad que tengas o, o lo que seas o cómo te muevas o dónde vivas, que al fin y al cabo pues, te puedes transportar donde quieras. Y igual que a mí me emociona muchísimo ver películas antiguas y poder hablar de eso con mi familia, con mis abuelos y todo eso, también me gusta ponerle a mi familia películas modernas que proyectan ahora y conectar a través de eso con mi familia. Y bueno, pues sí, al fin y al cabo puedes ver la película donde quieras, pero, pero la magia no se compra, y no es lo mismo ver una película en un sitio que verla en otro. Y el Cine Rex es súper especial para, para mí como persona joven, que bueno, se podría decir que los jóvenes lo tenemos más fácil, no para ir a otro cine, a la nueva condomina o al tader, o bueno, como lo quieras llamar, pero no por ende es mejor. Mm, claro que lo tenemos más fácil, tenemos el tranvía, lo que sea, pero es que esto está en el centro de la ciudad y, y podemos traer aquí pues, a nuestros amigos, a nuestra familia y conectar a través del cine, que es una, pues, una maravilla del mundo, lo que somos todos, y da igual quién seas, de dónde vengas, lo que hagas, que el cine siempre te va a hacer sentir representado. Y yo creo que es súper importante que en el centro de una ciudad como Murcia, tan bonita y tan diversa, tengamos algo así. Entonces, quiero decir, como persona joven, que a mí también me da muchísima pena, no solo por la gente más mayor o la gente que tenga un problema de diversidad, sino por mí, por mis amigos y, y por todo el mundo, que esto es, un, es, esto es un sitio para todos y que si quitan esto, pues nos quitan un pedacito de, de, del alma a todos, al fin y al cabo, a todos los que nos gusta el cine, nos gusta pasarlo bien, y que en Murcia no se puede quedar sin esto ni para para para, para nadie. Bravo. Muy bien. Sí. Muy, muy bien. Sí. Sí. Sí. La... Unes las sí. parejas, une los matrimonios, sí. une los amigos, une los compañeros, une todo. ¡Vámonos al cine, venga, ¡Vámonos al cine. Ya no queda nada de eso ni en ciudades ni en pueblo, ni nada, jolín. Entonces, el móvil. El Internet. La tablet. La tablet, ¿dónde está la comunicación y la humanización? Cada vez se va perdiendo todo. ¡Jolí! Y tenemos una cosa buena y la queremos quitar también. La quieren quitar. La quieren la quitar quiere... nosotros Bueno, bueno, ya. Pero es que eso tiene que salir ya del gobierno y decir, tenemos algo bueno, vamos a conservarlo. Pero Ale, pone los, los intereses por medio. Ale, ya no hablo más. ...muy bien hablado Angelita. Bueno, Angelita... ...puedes sujetar eso... ...en de eso... ...y entonces me comprometí a ir el jueves al Ayuntamiento... ...y fui al Ayuntamiento de Murcia... ...estuve en la, en el jefe, la jefa de servicio... ...pero eh, allí no tienen información ninguna... ...o sea no hay ninguna pretensión por parte del Ayuntamiento de Murcia de ninguna, ningún expediente y ningún proyecto relacionado con el cine. Y después me fui a, a, a Solvia, por los que la información que yo entendí, que era la empresa que tiene esto de alguna manera, no sé cómo, y fui tres veces, pero no había nadie. Entonces, quiero volver el lunes para ver si puedo obtener esa información y ya de alguna manera pues, la comunicaré. O sea, es que es fundamental saber dónde estamos y lo que hay y lo que no hay, porque... Juan Diego. Sí. que haberlo consentido. Este tratamiento le da lo mismo. Le da exactamente lo mismo. Hombre, esta, esta dichosa marquesina para los taxis que les hace falta, pero podía haber sido de otro tamaño, que los taxis no son camiones. Por Dios. Y ahí esto también tendría que entrar dentro del globo de, de que fuera un bien de interés cultural protegido. Ya está. Vamos a ver. Eh, este es nuestro último. Este es nuestro último cine. Conocéis el Coliseum, el Rossi, el Gran Vía, la Avenida, el Imperial, Iniesta, Terraza y otros más. Es el último cine. La política de cierre de estos cines es una sola, liberal, política del Partido Popular y de Ciudadanos. Ya en ellos han expresado en el ayuntamiento y en la Asamblea que quieren más centros comerciales, que los centros comerciales les da trabajo. Es mentira. Los centros comerciales los que piden hacen dar lugar a la pérdida de identidad, convivencia y cultura de su entorno. Se cierran los barrios, se cierran las tiendas, se cierra el pequeño comercio, no hay kilómetro cero. Y más que prolifera el uso del coche al esterreo de la ciudad, a las autopistas. Ahí debe tener nuestro pulmón verde de nuestra ciudad. En alrededor de Murcia deberá haber arbolados, no centros comerciales. Hay que cerrar los centros comerciales domingos y festivos, como hacen en Bilbao, en Vitoria y en San Mateo. Allí no abren los centros comerciales, ni las tiendas pequeñas tampoco. Los domingos son para estar con la familia, para cultura, para pasear y para tomárselas. Paco Canicero, que también está en esta concentración, para salvar el Cine Rex, de un muy probable cierre. Ella quería guitarra, hablar también. Sí. Me gustaría añadir una cosa, una cosita vale, no, nada no. más, si soy tan amable. Sí, sí. Eh, cuando leemos las noticias referente a quienes venimos al cine, siempre oímos que es deficitario, deficitario, <risa> deficitario, porque no viene gente. Eso no es verdad. Eso es partir de una premisa errónea, falsa. La gente ama el cine, la gente podemos, si queremos, venir al cine. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces hemos ido a ver una película a Centrofama que estaba anunciada en la cartelera de La Verdad, por ejemplo, y nos hemos llevado la sorpresa de que esa tarde, aunque estuviera anunciada, ya no estaba? Las películas, hay películas que también nos gustan, un poquito más minoritarias que se llaman, pero no por ello de menor calidad que duran dos días sí. nada más si hay oferta de salas de cine esas películas tienen la posibilidad de estar más tiempo y la gente iríamos a esas películas igual que vamos a, a otros estrenos americanos y también tenemos que promover el cine europeo y, nuestro, y el cine eh, en general de, todo, de todos los países considero que es muy importante luchar contra esa idea de que la gente no venimos al cine es falsa que nos lo pongan más fácil. Sí. Bravo. ¿Sí? María José. Palabra de María José. A ver si Mira, ella quiere hablar. Habla fuerte, que esto para internet. Pero no hay aquí. Vale. Bien. Eh, a mí hay un aspecto que hay un aspecto que para mí es de muchísimo interés, porque ya he estado 40 años trabajando con la infancia, la adolescencia y los menos adolescentes a través de la educación. En eh, Las últimas leyes educativas, todas las asignaturas que tienen que ver con lo artístico, pues se han borrado del mapa, todo el mundo sabemos por qué y por quién. Entonces, el cine, que es un arte, es una de las artes que hay que fomentar desde la infancia. Eh, nos sirve el que la gente adulta, nos gusta el cine, queremos venir al cine, cuanto más accesible sea mejor, perfecto. Este chico que ha hablado antes, que es joven, eh, eh, tiene un sentimiento eh, eh, más emocional con respecto al cine res porque eh, tiene que tenerlo porque lo habrán educado en ese sentido. Eh, los de ahora nos han educado en ese sentido, pero los nietos de todos los que aquí hay presentes, que son la juventud, que de inmediato eh, nos va a gobernar también, entonces, si no se les desarrolla el sentido artístico, serán gente que la economía probablemente la dominarán muy bien. Yo tengo ejemplos recientes de que a los niños desde infantil se les hacen talleres de economía en los que funcionan con dinero. Me parece denostable. Y eso se está fomentando también mucho a partir de que para ir a ver un cine en los cines de la periferia, de los centros comerciales, los niños no pueden ir. Yo aquí he traído a mis hijas, las he dejado en la puerta, han entrado y las he recogido al salir. Y no cuando son un poquito mayores, les desarrollas ese gusto por el arte y vienen y traen a sus amigos y van creciendo en ese sentido. Yo he crecido así, pero no tengo la seguridad de que los nietos de los presentes, porque yo no tengo ni voy a tener, pues eh, vayan a tener ese acicate y ese incentivo. Entonces, a las criaturas se les hace mayores aficionados al cine desde la infancia. Y cuando en Murcia ya de los, eh, creo que habían 12 cines, queda solamente este y se va a cerrar, estamos abocados a, a más falta de cultura. Y yo soy de las que lucho porque en los programas educativos haya. Asignaturas artísticas como es la música, como es el cine, por lo que han comentado antes Muñoz y Eliski de que esto era una, una, una, una sala multicultural, no es incompatible que se mantenga para cine, para música, para conferencias, para cine educativo, para educar a nuestros jóvenes presentes y que serán nuestros adultos de futuro. Si no, no solo nos cargamos el cine, nos cargamos el arte y la vida artística de los ciudadanos de Murcia. ¿Su nombre? Rosy Vélez. Rosy. Palabras de Rosy. Me dicen, me están diciendo que anoche. Eh, por favor, silencio. Un sí. compañero anoche vino al cine y estaba lleno. Yo vine el lunes por la noche y estaba lleno. Sí, yo y el martes también. también. Entonces, eh, me parece muy importante hecho, que esto que, que ha dicho que la, que la que compañera de lucha es la idea que no también de que la gente no o que claro. no va a este cine, aunque podemos promover que también se venga más. Y las películas no dan 10 o 15 mil euros mensuales mm. de ganancia, mm. pero es que también la cultura no es inversión económica. Es, no, claro. Es, claro. no se puede medir desde lo, el dinero pues o el capital bien. o lo productivo, claro. porque hay bienes que tienen mucho más valor que eso, que son necesarios para la, para la vida de, de, de, ¿no? de una sociedad. Y... Eh, necesitamos irnos o antes de irnos convocar para la semana que viene porque tiene sí, sí, que ser así sí. para que se lo pueda decir sí. gente y, y encontrarnos aquí a las 8 que me parece una, una buena noche. hora sí. el lunes. y podemos quedar el lunes el lunes es muy pronto el lunes pero es muy pronto podemos quedar, el lunes, el lunes, pronto, podemos, quedar lunes, podemos quedar el miércoles el miércoles, miércoles es un buen día porque el la día gente del de, el, el, el, el día el del espectador, espectador. De la entonces eh, convocamos, convocamos el miércoles que es 28, miércoles 28 a las 8 aquí, el compañero, el, compañero si sabe, el compañero si sabe algo más, si has podido hablar con la empresa, con el ayuntamiento, si alguien ha contactado por otro lado, si la persona que está organizando las firmas le diremos que venga también, ¿vale? Para seguir... Porque poder, en mi canal, yo estoy confiada en que vamos a conseguirlo. Pero tenemos, yo también. Que, tenemos que estar. No, o sea, no podemos 8, permitir está, que 28 se pierda. Del 8 a las 8. 28 del 8 a las 8. Y cada uno nos traemos a 8 amigos por lo menos. Nos traemos a 8. Una, una última última cosa antes de una, una cosa eh, vamos a ver eh, como he contado antes he tenido acceso a la ficha de patrimonio del edificio cualquier empresa que entre ahí no puede tocar absolutamente nada del interior del edificio o sea ni gimnasio no no está el interior también o sea no pueden ni cambiar la estructura del edificio o sea que para cualquier empresa de gimnasios o de lo que quieran hacer, Mercadona por supuesto que no, tienen que respetar el edificio por fuera y por dentro. No pueden poner ni siquiera un luminoso nada. O sea, ¿Qué nos dice esto? Que se va a quedar cerrado sin, sin posibilidades de nada. Claro, claro. Pero es que lo no mismo hacen un gimnasio de élite con las lámparas tan bonitas. pueden venir cuatro. Eh, no, no, puede. no pueden hacer nada. Eh, vale. Pues. Yo creo que. Yo creo que la idea es eso: luchar porque el, esto siga, siga siendo el CineRex y además. Promover también que lo cuiden, porque lo que están haciendo ahora mismo es descuidarlo y eso también afecta a que haya personas que no vienen. Creo que cuidándolo, potenciándolo, viniendo, viniendo y, y eso, eh, obligando a que también se implique la administración, porque si no, no vamos a ningún lado y siendo fuertes y constantes siendo fuertes y constantes y trayendo a mucha gente y lo podemos conseguir y agradecernos todas y todos a todas y todos que estamos aquí hoy pudiendo hacer otras muchas cosas estamos aquí porque algo nos está tocando sí, yo yo claro que sí. y, hay, y hay mucha gente que quería estar aquí pero que está fuera de vacaciones yo, por la fecha pero que va a estar es que de de Entonces, un aplauso también para nosotras que estamos de falta. El miércoles nos vemos a las 8 aquí, el 28 del 8 a las 8, con 8 personas cada uno por lo menos más Bueno pues momento que ya se despiden de esta concentración convocando otra Angelita, nos vemos miércoles, ¿no? ¿Eh? Nos vemos, nos vemos miércoles. De conservar una cosa tan buena como es este cine, el símbolo de la ciudad. ¡Coño! Bueno. Bueno Angelita, pues nos vemos aquí el miércoles, ¿eh? esto como os comenté antes, estamos en, en directo en internet, luego en Facebook, en Youtube, en todas partes, para ver si le damos difusión y solucionamos, aquí entre toda la gente, todo esto. El miércoles día 28 aquí, yo me comprometo en que estoy delicada, si lo dejan abierto a limpiar, gratis, a limpiarlo todo, gratis, me comprometo que estoy delicada. Lo que sea, lo abra, para que lo abra. Yo me comprometo a limpiar gratuitamente. y estoy delicada. Lo que sea, porque lo abra, no lo cierre, que es lo único que tenemos en Murcia. Dios mío, el miércoles lo poco que tenemos. El miércoles nos vemos aquí. Si Dios quiere, día 28 a las 8 estoy aquí. Venga. Hasta luego, guapo. Hasta luego. Bueno, pues podemos ver la cantidad de. de, de... ...la influencia que tiene este punto histórico cultural en Murcia... ...me parece que la gente se expresa con una claridad importante... ...y una claridad... ¿eh? Hey, eh, una cosa, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Eh? ¿Tu nombre? Yo me llamo Fina. Fina, Fina, ahí poniendo el nombre... El miércoles. ¿Lo hemos visto mucho allí en lo de las sí, sí, pero digo yo, a ver, me suenan las caras, pero digo, a ver, exactamente. Oye, Fina, eh, has comentado antes, eh, has comentado antes que con, con otra chica más, ¿con qué? Sí, con Encarna. Con Encarna, eso es, con el, Encarna. Encarna, surgió el Sí, vamos hacer porque algo. Empezamos a hablar de la tristeza que nos producía, que esto no se podía permitir, que cerraran el cine, y dijimos, vamos a hacer algo. Y entonces Encarna me dijo, voy a preparar un cartel y lo empezamos a difundir en redes. Y Encarna preparó este cartel y empezamos a difundirlo por Facebook y por los, por los grupos de WhatsApp y con los amigos. Y así surgió. Pablo, que es otra persona que ha iniciado la campaña en 6 RG, fue también por su cuenta. Y aquí, cada, cada persona luchando por un camino diferente, a veces al final se llega a un mismo destino. Bueno, yo creo que lo importante es que hemos empezado y que ahora vayamos conver, a conver, convergiendo todos, claro, porque sé que se estaban recogiendo firmas y también he visto que hay diferentes plataformas para recoger firmas. Lo importante sería, pues eso, que nos vayamos conociendo, juntando, viniendo a las convocatorias y unificando todo para que no vayamos cada uno por nuestro lado, ¿no? Y podamos... Vamos a ver también si damos con Pablo para que... Vale, muy bien. Eh, sí, claro. A ver si damos con él... Yo no sabía quién había hecho el cartel, yo lo vi por internet, me gusta citar siempre la autoría de, de, de todo, no lo sabía, pero dije, yendo para allá me entero, claro, pues, pero por entonces... lo menos hay que difundir, y eso he hecho la medida de mis posibilidades. Claro. claro, pues el cartel lo ha hecho en Carnaforca, que es esta chica que ha empezado... Sí, la que estaba entre... hablando sí, contigo. Está. Sí. ella. Bueno, pues eso, vamos, eso, se hace camino al andar, poco a poco, vamos a ir quedando cada semana, y yo estoy convencida de que podemos parar esto. Por cierto, una idea que, que puede parecer absurda, pero si, si hubiera que hacer al, algún tipo de camiseta, azules, porque me ha parecido muy curioso que las dos que estabas allí hablando parecía que ibais las sí, dos con, un, con un, un, un uniforme, ¿no? O sea, lucha por el cine rex, ¿no? No, no, no, ¿no? Digo, eh, pues verdad, Teresa? Como el cielo de Murcia, azul, azul y como el mar. <risa> Yo creo que sí que es un buen color. Y si ¿Sí hay que hacer algo, me parece a mí, y además el cartel sí, también tenía tonos azules, ¿verdad? Sí. Eh, sí, ¿no? Pues ahí como sin querer, pues estoy consciente, ya está el creando. Azul, Mira, el también el Teresa de allá, viene, yo siempre, viene... Voy de azul, ¿eh? siempre voy de azul. El color azul no es privativo de nadie, así que yo me parece que es un buen momento para cogernoslo, para quedárnoslo. <risa> como el color azul. Bueno, pues aquí con Teresa que ...también se compromete, una persona comprometida socialmente... ...lo intento, lo intento, ...mucho, mucho, porque... Eh, ...no se puede estar en todos sitio, a toda hora, ...pero la conciencia, uno sí que la lleva consigo a, a todo momento... ...y tanto lo que hace en su vida privada, su vida pública... Eh, ...realmente es una contribución y una aportación a la sociedad... ...y tú, tú la, tú, tú la haces... ...una gotica siempre es una gotica... ...y muchas gotas hacen un mar, un mar... Que vamos a hablar de aquí de, de, de, de, de agua, de gota, con la, de la sequía que ha habido siempre. Es decir, que aquí se puede asemejar ese agua para todo con una gota social para todos, ¿no? con ciencia para todos. Es todo. Esto es agua para todos, esto es el agua cine. para todos, el cine. El Muy bien, Teresa, muchas gracias. Gracias. gracias. Pues sí, ¿eh? el cine es agua para todos. Eh, vemos gente de eh, Flautas, a ver si hablamos con. Por... La gente de faltas eh, Luego me parece que, si no me equivoco, creo que también es Enrique de Partido Socialista. Vamos a ir hablando para, bueno, para acabar con diferentes personas. He mencionado, ahora sí es eso, das una opinión, sí. Particular, no, no particular, particular. Venga, no, no, pero como particular, si quiero, Si no quiere, ¿eh? vale. Bueno, pues está aquí Enrique, que sí, ¿no? Que me, como veis, esto es en directo, que es concejal del Partido Socialista, pero como dice él, viene a título personal, ¿eh? a título particular, porque claro, llega un momento que muchas veces.. Mmm, los compromisos personales pues parece que tienen que ir vinculados siempre a la organización en la que uno colabora participa o trabaja y puede ser que sí puede ser que no pero pero bueno sí que es importante también destacar entre todas las personas de, voy destacando gente gente que, que, que por una parte he conocido hoy como es el caso de encarna el caso de hay ha el nombre! ...y ahora no, no me acuerdo, pero está aquí... ...son las dos personas que... ...que han iniciado esto... Eh, ...a los evidentemente lo conocíamos... gente de los de los flautas... ...evidentemente también los conocíamos... Luego, pues, ...lo hemos contado con Teresa... ...hemos conocido a Manolo, Rossi... ...y otras personas aquí que... ...bueno, que están luchando por... ...que este cine no se cierre... ...este cine no se cierre... ...la cultura evidentemente no se debe vender... ...se debe defender, se debe proteger... Y, bueno, vamos a seguir contando con la opinión de más gente de la que está aquí. Una cosa, recuérdame tu nombre, me tienes que dar fina, es verdad, me tienes que dar cuatro cinco oportunidades, el apellido cuál es, Poveda, Poveda, porque así porque hay unas cuantas finas. Bueno, tú me tenés fichado, pero por ¿pues si acaso, eh, lo, esto, estamos en, en directo en periscopio pero lo voy a subir a youtube y a facebook para que se vale, pueda dar sí. la máxima difusión posible vale, ¿Vale? Y luego a lo mejor también a veces hago vídeos pequeñitos para que los podamos difundir vale, vale final ya, a ver, ya o hay puesto en contacto ¿no? Sí, sí. No, a ver. Sí. bueno eh, es importante difundir es importante compartir esta de o no te Eh. Uf, disculpa Bueno, por aquí, por aquí tenemos Concha, José Enrique, pues Adela, Diego Aquí tenemos miembros de los Yayoflautas Claro, hombre, ¿en los cuatro claro, hombre. Pero venís a título particular, a título... Particular. ¿Eh? Particular. A título absolutamente particular Porque los Yayoflautas se dedican a causas sociales y esto no llega a ser una causa social. ¿No? no porque... Bueno, no sé. Por lo menos no le hemos hablado y no nos hemos atrevido a traer chalecos. Pero nosotros venimos Pero sí. a título de bastón, hijo, a título de bastón, que no tenemos otro cine donde ir, que a Centrofama no podemos subir. Y nosotros a título de que no tenemos coche. Y este cine nos queda... Y este cine nos queda... Y pintado, claro. Y la escalera de Centrofama, como dice Concha. tenemos es coche, pero además tampoco tenemos piernas para subir a Centrofama. La última vez que fuimos a ver la película de José Luis Cuerda, la última de José Luis Cuerda que queríamos verla, al llegar arriba por poco nos caemos. Y luego para bajar, ¿para qué te voy a contar para bajar? Porque además ni tienes barandilla. Ni hay nadie que te eche una mano, como decía Diego antes, no te echan una mano. Estuvimos media hora bajando aquellos escalones. Y este nos hace falta. Este es de necesidad. Aparte de que en Murcia tienen mucha facilidad para cargarse todo lo antiguo, todo lo bonito. Y vamos a ver si conservamos al Rex. Además, esto es que este, este cine está en un enclave. También importante porque está en un centro cultural, el, el Romea a un lado, la universidad al otro, el teatro y circo también como comenta Diego, es decir, que el que se mantenga eh, es, es muy importante. Ha, ha sido antes de cine solo, era también un centro cultural. Porque aquí habían obras de teatro, habían conferencias. Como había en cosas el circo, culturales. también. ¿Claro? Claro. Claro. El primero fue, me parece que fue teatro. Y luego ya cuando lo cogió, no sé qué empresa de hermanos, no sé qué, ya fue cuando empezaron con el cine. Y luego ya lo cogió Iniesta. Y ya hizo el circuito eso suyo de cine Inista. Sí, y en, en, en, en Murcia. La cultura en Murcia no. En Murcia. No, no. no estamos por la cultura. No. A ver, concha, yo creo que si no estuviéramos, aquí no estaría nadie. Fíjate que se han cerrado muchos cines. Yo no sé si en aquella época la gente se movilizaría y no nos acordamos o no lo sabemos o no nos enteramos o no se movilizó una persona alguna. Hoy sí se está movilizando. Hay mucha conciencia social. Vosotras lo sabéis porque formáis parte de ese tejido social y además dais a conocer muchas de, de, la, de, la, de las luchas que hay. Y yo creo que Murcia ha cambiado mucho en los últimos años y me parece que siendo agosto, finales de agosto, una concentración prácticamente espontánea, surgida en nada, en días, me parece a mí que, es, que sí, que la gente está dispuesta a seguir luchando por su cultura. Pues mira, vale, sí. pues vamos a luchar, pues vamos a, a luchar, sí ahí estamos todos claro. dispuestos de a de luchar, estamos todos, el miércoles otra vez aquí y las veces que hagan falta todos los miércoles que hagan falta pues el próximo miércoles aquí nos me... sí, ah, bueno, pues, vemos por cierto eh, hoy no me lo he traído porque además, fijaos, llevo el móvil en la mano porque se me ha olvidado cositas pero me he hecho con un pequeño altavoz y un micrófono ...para que sirva de apoyo a, la, a las luchas y, y, y, y llevarlo... ...a ver, no sé si lo estrenaremos el próximo miércoles... ...o con los flauta con qué... ...pero llevo ahí material de apoyo, Muy ¿eh? bien, muy bien. puede poner, no sé si se puede hacer... ...porque me parece que al ser espontánea ...es una radio portátil, es una radio portátil... ...eh, entonces no es, no es como un altavoz que también hay... ...que también tenemos un altavoz grande, pero... ...es algo que, que cabe en el bolso... ...y que espontáneamente sale... ...y si no, espontáneamente no sale... ¿Eh? ...pero a mí, ¿sabes por qué? ...por respeto a la gente, Diego... ...porque si la gente viene, la gente quiere escuchar al que está hablando... ...y entonces a mí me parece que una pequeña radio... ...que simplemente amplíe algo más el volumen de que está hablando... ...me parecía un casi una obligación cívica, ¿sabes? ...y entonces yo pensé, pues voy a aprovechar mis conocimientos... ...voy a investigar... ...y oye, vamos a invertir una viaja en esto porque bueno, cada cual puede aportar lo que pueda aportar. Y yo digo, pues ahora, eso sí, mi despiste no, eso también lo aporto. ¿eh? Hoy tiene que haber traído otras cosas que no he traído, así que tendré la intención de llevarlo más veces de lo que lo lleve. ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? ya os lo digo. ¿eh? Y a ver si la próxima vez hablamos también del IVA, porque el IVA del, del cine, del arte, de, porque el arte no es solo los barcos y los transatlánticos y las pinturas de de los museos también es el esto hombre el cine eso es el séptimo arte claro. Claro. Pues, claro bajan el iva a todo aquello suyo al, al cine y a todo esto no, al teatro un poco también pero a esta al cine no le han bajado prácticamente nada no le han bajado el ¿no? iva bueno pues Diego ¿En eso quedamos? Eh, Adela ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Eh? Adela, ¿hay, hay veces que te digo tu nombre un poco más lento porque me, me sale y no, ¿eh? así que discúlpame. <ríe> por eso, por eso. Pero es que os parecéis mucho, os parecéis mucho y... Eh, aunque hace muchos años que, que no la veo. Hasta, hasta, hasta, hasta, hasta luego. Pero vamos, la, la, la carica es... Eh, os parecéis un montón. Entonces, a veces digo, ¿me va a salir...? Sí, sí, compañera de clase. No, no, no, no, no es compañera... Compañera de clase y de esas personas, porque yo ya desde de pequeñico era observador, y de esas personas que yo ya, siendo pequeñico, digo, esta tiene pinta de ser buena persona también en el futuro. Y yo creo que no me habré equivocado. Claro, está su tía, no me va a decir ahora que no, pero oye, yo creo que no, no me habré equivocado seguramente. y es la reostea. Ah, pues, desde aquí le mandamos un abrazo. que, que... Venga que aquí tiene también buena referencia ella, con su tía. Venga, Diego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, vamos a hablar con algunas personas más. Hemos comentado que han estaba por aquí también... Eh, hasta luego. Está Enrique, que es... Creo que es el número 2 de PSOE. Pero mm, me puedo equivocar, ¿eh? Que, ¿eh? Pero vamos, que aquí está, a título personal. Hasta luego. Oye, esto... Sí, ¿El miércoles para estar por aquí? El miércoles este, ¿no? Sí. Bueno, pues... Sí. No, no, aquí la concentración del miércoles, a 28, digo. Sí, el 28. Y que estoy, el bueno, de la si ¿Y sino... no... Y si no, mientras le damos difusión por las redes, porque esto que... Yo creo que a la que la gente sale a la calle y dice que va a convocar de nuevo le entra el miedo en los cuerpos, porque con eso de que en las vías llevan 700 días, ya yo creo que los políticos temen a que los murcianos vayan haciendo concentraciones por todas partes venga, hasta luego hasta luego bueno, pues nos vamos a despide enseguida estamos en cine, en la puerta del cine Rex vamos a ver si saludamos a Enrique antes de que se vaya eh, espera pasa Uh, Enrique, por cierto, no sé si, si, si me he equivocado. ¿eh? ¿Número dos aquí, aquí en el instituto? El tres, el tres, ¿ves? Me, me he equivocado. Jesús, sujétame ahí la cámara. Bueno, está a, a, a, a título personal. Como aquí otros componentes, por ejemplo, de los de Fraude, que también lo han comentado. Eh, mm, oye, tú, eh, ¿qué te parece a ti es que esta iniciativa que ha surgido? Por una parte de dos personas, por otra parte Pablo ha hecho una recogida de firmas en Cheico es decir, la gente de manera espontánea, no organizada, queriendo salvar la cultura aquí en Murcia. Mira, eh, nosotros, como bien has dicho, yo vengo como a título personal, no vengo como, como, como murciano, murciano que le gusta la cultura y, que, y que amante del cine, y aparte no puedo esconder que soy concejal del Ayuntamiento de Murcia. Desde el Partido Socialista nosotros no sé, ayer sacamos una propuesta para que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto e eh, intente que esto no se cierre. No sé, hay, hemos no sé, estado viendo varias salidas que se pueden que se pueden se pueden dar y para, para apostar de verdad por la cultura. Mira, os, voy a, os Voy a dar un dato es, hay un portal que se llama Hollywood que es un es un portal de alquiler de viviendas eh, turísticas que es un estudio sobre la, la vida cultural de las ciudades de las mayores ciudades de España. ...de cincuenta y tantas, creo que fueron cincuenta y cinco ciudades... ...Murcia sale la trigésimo primera... La ...estamos hablando la set, el séptimo municipio de España... ...es el treinta y uno en vida cultural... ...eso nosotros no, no se puede permitir... ...eso no se puede permitir... ...aquí tenemos una joya, como bien han dicho... Pues, la compañeros bueno, gente que ha venido... ...que no se puede perder, no podemos perder... ...no podemos perder el, el Cine Rex... ...porque quedan muy pocos cines en el centro... ...y sería pues, una pérdida, yo creo que sería una pérdida... ...muy grande para la cultura cinematográfica... ...del, del municipio de Murcia. Pues eh, en el ayuntamiento... Eh, ¿qué, eh, ...¿qué se respira respecto a este asunto? Es decir, ¿hay indiferencia?... ¿Hay realmente una postura proactiva para salvarlo eh, en, en los distintos grupos eh, políticos? Yo puedo hablar por el Partido Socialista. Nosotros, no, nosotros eh, ayer sacamos una nota de prensa con un vídeo de nuestro portavoz, eh, José Antonio Serrano, diciendo que, que quería, que queremos salvaguardar eh, el, el Cine, el cine res, que, que y, y apelando al Partido Popular y al equipo de gobierno a que tome cartas en el asunto y que media y que se siente con que se tenga que sentar para evitar el cierre de, de, de este cine. Yo no he escuchado a otro partido decir nada al respecto a día de hoy. Viernes, eh, a, las, viernes a las 9 y 20 de la noche, eh, estamos a 10 y, estamos a 23, 23 de agosto, no he oído a otro partido manifestarse públicamente al respecto del cierre de, del cine. No lo sé. No lo sé. Espero, espero que, aunque no se hayan manifestado, estén trabajando. Porque, desde, desde luego, yo creo que no deberíamos permitir que se cierre. Y deberíamos ir todos de la mano para, para, para, para que esta joya cultural de nuestro municipio siga abierta. Muy bien, porque, de hecho, en, en una de las últimas mociones de la anterior legislatura, recuerdo que, bueno, soporizan mociones, espero que esta legislatura sea mejor, con la cuenta que a ti te trae, ¿eh? Puedo asistir a alguna, espero, pero... Eh, se concedió una ayuda al, al Real Murcia... ¿Eh? de 500.000 euros de manera periódica. Entonces, pues, bueno, si, igual que se puede considerar, no sé, que es uh -huh. importante la protección de, uh -huh. de un club de fútbol, que muchas veces ahora también en términos históricos, pues la cultura... Lo que la, se pone... la cultura... Son cosas parecidas pero son distintas. Yo, eh... pero son, son sí, sí, viviendo, sí, sí, sí. Por, por, no, obviamente, obviamente, o sea, obvio, obvio, obvio, para obviamente, para gente, obviamente, obviamente. Yo creo que si se quiere, se puede. Si se quiere, si se quiere por lo menos intentar salvarlo, yo creo que se puede llegar a alguna salida o alguna solución con, con la empresa o como han dicho la gente que ha intervenido con Solvia para que no, para que no cierre, para que no cierre el, el cine. Yo creo que se puede. Yo creo Muy bien, que... bueno, pues eh, yo también, por mi parte, agradecer que a, tanto a la gente, los, eh, a título particular, uh -huh. los colectivos sociales, como ciertamente cuando estamos buscando información, uh -huh. eh, sobre toda esta convocatoria uh -huh. he visto como tú comentabas el vídeo de Francisco uh -huh. de Serrano y bueno también da gusto ¿no? que de una manera u otra se vea que hay partidos que están comprometidos y que están también a la que salta porque es agosto muchas veces se critica Nosotros en ese sentido eh, te puedo decir que nosotros eh, no hemos parado si nos ha seguido desde este mes de agosto el mes de julio no hemos parado si no es en cultura eh, tenemos claro que nosotros no podemos, eh, acabamos de entrar eh, Murcia es muy grande, tenemos mucho trabajo por hacer Nuestros compañeros de la, del mandato pasado los pusieron el, el listón alto y nosotros tenemos claro que tenemos que dejarnos la piel por el, por, por, por el municipio. Y tenemos que estar en esto, tenemos que pisar mucha calle y que, y que la gente vea que nos preocupamos por los problemas de, de los murcianos y de las murcianas. Lo tenemos muy claro. Pues yo aquí he hablado del PSOE, porque sí está sí. Pero quiero decir que no por decir que el PSOE, eh, se ha comprometido, estoy diciendo que todo Sí, el, sí, sí, sí, por supuesto, el, el, por supuesto. No, no, pero quiero decir que sí, que hay que, igual que hay que estar... Pues dispuesto a criticar lo que uh -huh. no gusta, sí, sí, sí, también sí, sí, sí. Es que está dispuesto a reconocer lo que Pues se yo lo, te, la, te lo agradezco y... Me ha agradado, ¿sabes? Pues es agosto, agra... son vacaciones y no esperas a que eh, ni en las redes ni en las calles, pues haya representantes políticos que oye, no se esperan. ¿no? Entonces, uh -huh. también pues, hay que estar ahí. También. Yo, y también te puedo decir que en la medida de lo posible nosotros también trabajaremos para intentar que no se cierre. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, pues eh, no nos despedimos y, oye, yo insisto, ¿eh? Hay que, estar, hay que estar en todas. Seguramente habrá habido aquí también personas que a mí me ha, me ha parecido ver que sí, eh, de, de otros partidos, pero que no lo menciono para no estar... Bueno, porque no estoy seguro si estaban a título particular o no, y más, no recuerdo voy a los nombres, que me disculpen, pero... Mmm. Vamos, que no por estar o no estar es la mejor persona, en lo mejor partido. Los partidos tienen que actuar donde tienen que actuar, que es en la Asamblea Regional, si es el caso, en el Pleno Ayuntamiento, si es el caso. Eh. Pero, oye, igual que hay que ser crítico y, y si tienen que tragar saliva escuchando críticas, pues que la traguen, pero también si se tienen que poner rojos escuchando algún reconocimiento, pues se pongan rojos, ¿sabes? Aquí no estamos, eh, no estamos ni para adular, ni para... Eh, acechar a nadie, eh, a persona alguna. Estamos para reconocer los hechos, mostrar la realidad, guste más o guste menos. Bueno, Yolanda. Y recuérdame tu nombre, ¿Eh? Juan Carlos. Hostia, pues es que, digo, hay personas con las que no me acuerdo. Juan Carlos, eh, ¿qué te ha hecho venir ah, aquí? Hombre, pues el cierre de, de este cine tan emblemático que ha supuesto mucho para los murcianos. Y incluso mi madre cuando era pequeña venía aquí. Y es una pena lo que, lo que van a hacer con él. Y entonces pues me han, he venido para ver si podemos hacer algo por él. Que no se vaya así tal cual. Bueno, aquí junto con Juan Carlos vemos a Yolanda. Eh, no me sorprende que esté aquí. Eh. Yolanda es eh, también. A mí me sorprende que estés tú. <risa> ...lo mismo que le he preguntado a Juan Carlos... Sí. ...¿qué te hace a ti estar aquí? Pues hombre, es un lugar... ...es como si fuera un monumento ¿no?... En, ...en Murcia a nivel de cine... ...es como si fuera un monumento... ...es un lugar emblemático en Murcia... ...y tenemos eh, que fomentar que se conserven... Los, eh, ...los sitios culturales como este... ...por la historia que tiene... ...por lo que representa... ...por lo que aquí se ha representado y se ha vivido... ...y no tiene nada que ver con ningún otro cine... ...por moderno que sea... En, ...no puede dejar de existir un cine... ...en pleno centro de Murcia como este... ...es un, es un museo, es un monumento a, al cine. Además, yo antes lo, men lo mencionaba... ...que está en un punto, ¿no?... ...claro, porque tenemos el Romea a un lado... ...el Teatro de Circo, tenemos a el, la universidad... no con ...bastante librerías ¿no?... ...es decir, es una zona cultural, es el centro cultural... ...entonces, en lugar de desmantelarlo... ...yo, de hecho... Me imagino que ya que le han dado por, peatonal, por peatonizar. No, Pea, peatonalizar. Alfonso X, yo me imagino todo esto, algún día peatonal y un centro o sea, y un centro, eh, en Murcia cultural. Proponlo, proponlo Cecilia, proponlo. Yo te apoyo y te firmo. Sí. Yo, yo me... Apoyo totalmente lo que ella ha dicho, pero aparte de ser como un museo, bello, toda la belleza, es que además práctico. Es que yo me acabo de enterar, porque no he salido nunca, que es el único cine al cual tienen acceso los minusválidos sin ninguna dificultad y que vienen desde Alicante, grupo de minusválidos, al cine Rex, no al TADER, que no tienen acceso porque solamente se pueden quedar en la primera fila. O sea que, aparte de lo que es obvio y es evidente, es que es mucho más moderno, mucho más práctico y está en el centro de Murcia. Y digo, los derechos de autor de este edificio, entre comillas, son es de los murcianos porque es un siglo, 104, 105 años de, de actividad y los murcianos lo, lo tienen como algo suyo. Yo no sé, en cierto modo, si legalmente podrían desprenderse como de una obra de arte así, porque sí, los propietarios del, del edificio y hacer lo que ellos quieran. Fíjate que yo tengo la impresión de que si hago una fotografía y me voy a otra ciudad, ¿no? hago una fotografía de, de esta entrada y le digo a la gente esto que es, me dirían que es una iglesia, en el sentido de que esto es casi un templo de la cultura. ¿Me explico lo que quiero decir? Y la, y la apariencia que tiene, o sea, porque muchas veces la apariencia de, de, de los... De la, ¿Eh? No te dicen ni que es Murcia. Bueno, claro, pero es que muchas veces los... los los cines ya tienen, tienen ya un, un, un, un aspecto ya comercial, no están dentro incluso de centros comerciales, y esto pues es como si estuviese, no, desconozco, que, que sea interesante sí, se conocer el que lo hizo, con qué intención lo diseñó de tal manera, pero parece un templo. A mí siempre me ha parecido un templo, y de hecho da la sensación de que tienes que respetarlo, no por lo que sea, igual que en la iglesia u otras cosas, pues eh, alguien sea cristiano o no, pues te da la sensación de que entra y te quedas callado, ¿no? Pues eh, aquí, detrás de que. monumento, es un, un monumento, monumento histórico, entonces, pertenece al centro, está, como tú dices, en un sitio muy emblemático, centro histórico de la ciudad, eh, con su siglo y pico de, de, de antigüedad. Y, naturalmente, eh, se intenta respetar lo que antes no se hacía, respetar lo, lo, lo histórico, lo emblemático. Y luego, como he dicho anteriormente, anteriormente es que está en el mismo dentro de Murcia, con todas las facilidades de, de, de acceso a él, que eso no tiene precio. O sea que no vamos a ser ahora hipócritas, que estamos defendiendo eh, la igualdad y que la eh, gente esta que no puede acceder a, a sitios, la ley obliga a tener eh, accesibilidad y resulta que este lo tiene hace un siglo. Claro. Y lo que... <risa> de hecho, de hecho el ayuntamiento no sé si lo ha acabado, ¿no? Tenía un plan municipal de accesibilidad, no sé si ya está presentado, pero sería cuestión de enterarse y habría que preguntarle si han incluido la accesibilidad a los cines, porque es una de las cosas que aquí se está destacando de este cine, tanto por la cercanía que hay al estar dentro de la propia ciudad, como aquí que podemos comprobar que es todo, eh, bueno, falta una, hay pequeño escalón ahí, pero salvando eso... Desde la entrada hasta la pantalla, tiene, incluso pueden permanecer en los pasillos, nos acaban de decir, la gente que viene con su carrito, no, no ocupa en localidad, incluso hace más amplia las localidades, o sea que lo tiene todo, y es un cine de los de antes, el cine y todo el mundo, sí que es una seña de identidad de Murcia. Sí. Puede que alguien que no conozca Murcia pues no sabe si le enseñan la catedral, que esa torre es de Murcia, pero sí que es algo histórico o algo eh, un monumento histórico. El que conoce Murcia sí que sabe si las fotografías le la enseñan sí que conoce una seña de identidad de Murcia, el cine res. Incluso esta ya, calle sí. Yo era joven, sí. Yo viví aquí detrás, y ¿Dónde, ¿dónde quedábamos? En la puerta del Cine Res. ¿Dónde van a quedar? Iba a decir... Pensando, ¿Dónde van a quedar ahora muchos de los jóvenes que, si le quitan la puerta del Cine Rest? ¿Dónde? Bueno, puede que se vayan acostumbrando a, a, a quedar en la puerta del McDonald's, pero desde luego eh, el murciano el murciano tiene aquí otros sitios. Bueno, eso no es importante lo que estoy diciendo ahora mismo, pero como tú dices, yo recuerdo, en mis recuerdos, quedamos en la puerta del Cine Rest. Es que es algo como muy muy Hola, nuestro. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello de la del Cine sí, sí. Delante del Cine del Rest. De era el punto de referencia. De hecho, a ver, la vida son los detalles, ¿no? Y muchas veces, pues, un, un edificio, incluso a un objeto, porque hay personas que tienen objetos que son como amuletos, porque le trae, ¿no?, le desata una serie de emociones. Entonces, me parece que proteger tanto el interior como todo, me parece que es importante. ¿Tu nombre? Isabel. Isabel. Isabel yo no dejo de recordar por lo que acabas de decir cada vez que leo, veo o estoy o paso por el res, el día que vi E.T. en este cine, no es que haga mucho tiempo, pero lo hace al mismo tiempo, cuando uno de mis sobrinos, ya mayores y con hijos, eh, lo traje a ver esa película con otros sobrinos y en el momento en el que el extraterrestre se parece que se está muriendo todo el cine callado, empezó a llorar. Y no se me olvidará en la vida en, en mi sobrino llorando, o sea que no solamente es ladrillo, son emociones lo que hay ahí dentro, por supuesto. Y era Ete, ¿no? E.T. Hombre, ¿cómo no? ¿Quién no ha llorado con la película? de te recuerdo a mi sobrino que en ese momento estaba todo el cine en silencio con la escena de que el extraterrestre lo llevaba en un parecía que había fallecido de golpe y entonces él empezó a llorar y no se oía nada más que el llanto de mi sobrino de tres años o dos, tres años tendría. Y a mí aquello me llegó al corazón y de golpe cuando ya resucita Ete pues entonces feliz y contento pero no no se le pasaba el disgusto. Titanic. Cuando salió. Juan Carlos, eh, eh, eso como anécdota para acabar, <ríe> se nos hunde, ¿no? Se no hunde el ¿no? No, pero sí. No, no. tu última película aquí ha sido Titanic? ¿eh? O sea, una película emblemática en un cine emblemático. Sí, sí, sí. Totalmente, corre, totalmente correcto y bueno, pues, Juan Carlos, Yolanda, Yoli ¿sí? César y ¿sí? Yolanda? Y Isabel, bueno nos vamos a despedir. Con Botemaje y al final con el CineRex. Nos vemos el 28 del 8 a las 8. Y cada uno a personas. Hasta luego.